Leonardo Fabio nació el 28 de mayo de 1938 en Mendoza y decidió el nombre Juan Jorge Uri, que después cambió para dedicarse al arte. Su padre abandonó el hogar cuando era muy chico y su madre, la escritora y locutora Manuela Oliveira, le dio el ímpetu artístico. No pasó una infancia fácil, estuvo en varios institutos de menores, acompañado muy cerca por la pobreza. Su vida no solo la dedicó a la música, sino también a su otra pasión, el cine. Llegó a Buenos Aires antes de los 50 para el servicio militar y años después impresiona a directores como Leopardo Torres Nilsson que buscan para sus películas personajes jóvenes de la mano de este director apareció en películas memorables que le pusieron como actor mientras maduraba su idea de convertirse en director. Su primera producción cinematográfica fue el cortometraje El Amigo 1960, asimismo filmó películas como La Mano en la Trampa, El Secuestrador, entre sus creaciones más destacadas tenemos Nazareno Cruz y El Lobo, pero antes y después realizó películas como Crónica de un niño solo, el romance de El Aniceto y La Francisca. El dependiente y Perón, sinfonía de un sentimiento. El gobierno actual lo nombró embajador de la cultura argentina. Peronista convencido tras el golpe militar que dio paso a la dictadura 1976-1983, se exilió y no regresó al país hasta 1987 cuando retomó su carrera con catica el mono, estrenada en 1993. Entre 1996 y 1999 dirigió el documental Perón Sinfonía del Sentimiento sobre la historia del peronismo y la vida de tres veces expresidente argentino Juan Domingo Perón 1895-1974. En su carrera como cantante y compositor obtuvo una fuerte respuesta popular con temas propios y ajenos que se convirtieron en éxitos del momento como ella ya me olvidó y a mí un verano, llegando a convertirse en uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana. A lo largo de su carrera, logrará lanzar 25 discos. Fabio recorrió toda América Latina, logrando imponerse con su música en varios países, haciendo un paréntesis en el cine, extendiéndose hasta 1987. En el 2008, un, en una entrevista ante la pregunta acerca de la eternidad y de el huir lo efímero de la vida, Leonardo Fabio relató con bellas palabras. El sueño de todos es permanecer, pero uno muere cuando se escapa de la memoria de la gente. Mi obsesión es que me recuerden bien en esta momentánea memoria que haya de mí. Yo había incorporado la idea de la muerte a mi vida como algo legítimo y bello, pero a medida que se acerca, cuido el cuerpo el artefacto que nos queda. Me voy despidiendo de ese cuadrito de la pared. Qué pena no verlo más, pero esto es solo una fracción de película acelerada y uno comienza a preocuparse más por lo que pueda haber del otro lado. Tal vez la eternidad sea despertar de una siesta bien dormida con los ojos entregados al asombro. Por ahora somos la molécula de una hormiga y menos que eso. Soy profundamente religioso, casi místico, puedo gozar de la soledad como un don, un regalo de Dios que me permite estar conmigo. En la última década ya con un serio problema de salud, polineuritis melaminosa, como consecuencia de una hepatitis C crónica, que impedía su movilidad, pues una enfermedad ataca los músculos y genera una pérdida de sensibilidad. Acompañada de amigos y familiares, falleció el 5 de noviembre del 2012. En una de sus últimas entrevistas manifestó que rezaba con, por su salud, que cerrará la vida y que tenía muchos dolores en su pierna, sería oído que me doliera el alma. Por suerte todavía está intacto.